Hola, hola, todos. aquí solo comentando un día más para la taberna. Y hoy volvemos a Surviving Mars. Vamos a continuar con la expansión de nuestra colonia en Marte. Bueno, tenemos aquí, estamos ya sacando. Eh, bueno, bastante hierro de forma automatizada. Estamos sacando aquí bastante concreto de forma automatizada. Vamos para adelante, vamos para adelante, ¿no? Estamos mejorando mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es ser capaces de sacar mucha comida que no que no lo estamos haciendo y nos hace falta y eh, mejorar la zona de electricidad así que vamos a darle calor nos hemos quedado por atrás en, en la producción de electricidad y eso no puede ser así que vamos a por ello aquí vale perfecto podemos meter estos tres eh... Stirlings Generators. Ah, son chiquitos. Ah, mira. Oye, pues perfecto. Vamos a ponernos por aquí. En esta zona. Que además producen un montón de electricidad, ¿eh? O sea, nos vienen, nos vienen bien, nos vienen bien. Vale. Y a lo mejor meter acumuladores de energía porque los gastamos súper... Fácil. Vale. Además de esto, vale, ya tenemos el log Fungi para poder empezar a sacar comidita. Oh, aquí, esto es buen terreno. No. ¿Dónde podemos ubicar lo que no nos moleste mucho? A lo mejor aquí. Vale, vamos a necesitar también conexión de cable. Aquí lo podemos plantar. Van a quitar las rocas La verdad es que eso no lo tengo para nada claro Pero bueno Que trabajen Ah, sí, sí, sí, que quitan las rocas Oh, perfecto O sea, todo esto lo puedo quitar Vale, maravilloso Además de esto vamos a meter Vale, las tuberías Ok Y el cable, nada, lo voy a conectar de la misma forma Y ya está Así no nos calentamos Vale, por aquí y por aquí. Que ya, se, que ya que sean. Que ya que hemos gastado una... Ay, entendedme. Ya que hemos ocupado zona para meter los... Las tuberías, metemos zona también para el cable y listo. Vale, ¿tenemos mejoras incoladas? Sí, perfecto. Vale, tenemos esta, es verdad. Uh... Es que no tenemos no tenemos niños no tenemos niños eso es uf, es que no me gusta nada eso no me gusta nada vale mm, no sé no sé, no sé, no sé. Vale, vamos a mejorar este. Ah, no, no, no. ¿Este es el de la velocidad de los drones? No, tampoco. Vamos a encolar este, que es para que los drones se muevan rápido. Uh, ¿qué ocurre aquí? ¡Hala! El espacio de... ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, pues nada. Universal Depot, aquí. Y, de hecho, vamos a meter un Depot individual de metales... Aquí. Y ya está. Uf, vale. Bueno, está bien, está bien. Necesitamos más... Eh, sin duda, más zonas para sacar comida. Eso es importantísimo. ¿Dónde están? Enfermería, tienda de arte... ¿Están aquí en el life support? Sí. Nada, necesito toda la cuadrícula para plantar esto. Aquí no es mala idea. Pero, claro. Vale, no. Vamos a meter otra de hidropónicos aquí. Ah, no. Ah, vale, aquí en este trocito cabe. Y se puede poner. Vale. Bueno, vamos a hacer primero funcionar esta de aquí. Vale, perfecto. Bueno, suficiente supongo. Producción 4.3. Vale. Producimos comida bastante, de hecho. Bueno, ¿ves? es que de noche la energía generada se vuelve negativa Vale, la vamos succionando de aquí Bueno, esto está bien Vamos a poner otro Power Generator ah, Power Accumulator Aquí en esta zona Vale, bueno, esto, es, esto está un poquito feo Porque como también vamos a empezar a gastar más y más y más y más Ahí podemos tener un problemilla Pero bueno Aquí está Uh, aquí ya estamos poniendo Dios Tanto Vale, sí, sí A ver A ver Eso es Vale, ya lo podemos poner Ah, vale. El dron ya se va a encargar de ello. Ah, no. Vale. A ver. Tenemos ya el... Porque lo podemos construir. ¿Dónde está? Aquí. Es que esto es a partir de... De metales. Y no tenemos... En ningún sitio podemos sacar... Metales raros Y eso nos limita un montón A ver, ¿qué zona dijimos para poder ubicarnos? Aquí no estaba mal Porque teníamos agua y tal Creo que me voy a llevar un RC Commander Hasta allá Es que es o eso O... Bueno, vamos a acabar de explorar estas Y decidiremos uh, Sanity Breakdown Dios, están todos... Buah, y se nos ha muerto Dios A ver, sanidad Enfermería Vale, vamos a ver si podemos construir aquí Otra enfermería No No no Aquí va la enfermería Vale, ok, la podemos aprovechar Aquí está bien Vale Que haya que no tengan que ir de un Doom a otro Porque eso es un handicap bastante fuerte Pero bueno Dios, es que aquí ya estamos Al máximo de los lingotes Vale, vale, tenemos ya otro carguero ¿Qué queremos hacer con el otro...? Con... Con el carguero, entendedme Con el otro cohete De pasajeros, nos traemos más pasajeros Un supply pot, ¿a qué se referirá? 100 millones Uh. Vale, y simplemente nos trae esto y ya está Vale, nada, vamos para atrás Que nos traiga pasajeros A ver, tenemos algún filtro activado Vale, es que hay un montón de filtros Gurú Veganos Tú, por qué razón, ¿sabes? Vale eh, eh, eh, eh. ¿Podemos traer traernos niños? Es que mandar niños a Marte me parece un poquito locura Vale. Nos traemos. Dios, por qué, ¿por qué turistas? Fuera turistas. Geólogos, ingenieros. Científicos. Geólogos. Médicos. Eh. eh, eh, eh. No hay botánicos. Uno. Vale, pues nada Vamos a traernos gente sin especialización Y ya está A ver, a ver, a ver, a ver Sí, es que vamos a rellenar... ¡Uy! Ah, no, ya hemos seleccionado 14. O sea, vamos ultra cargados. Nada, nada, pues nos quitamos gente de aquí. Y ya está. Ya estamos, 12 de 12, ¿no? Ok, pues nada, lo lanzamos y para adelante. Vale. Y que, bueno, que se vengan aquí a trabajar... Uh, una nueva anomalía. Uy. Vente para acá. Uy, me ha guardado. Vente para acá y a descubrir. Vale. ¿Qué más tenemos? Vale, es que esta zona... Uf, bueno, está bien porque es un boquete más o menos igual que el anterior. Y, y podemos meter aquí como zona de trabajo, electricidad y demás. Y aquí ya... Eh, meter, Hacer camino para meter los tombs Y meter aquí las naves y todo No es mala zona, ¿eh? Dentro de lo que cabe Lo que pasa es que es eso Habría que prepararla mucho antes de De llegar ahí a funcionar Vale, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a traernos literalmente de todo Yo creo que va a ser, bueno, zona candidata seguro A, a trabajar para nosotros Pero es que aquí no tenemos el problema es ese Que aquí en esa zona no tenemos metales raros No tenemos metales raros Tenemos, bueno, eso, la fabricación de polímeros, los metales y demás Pero no... Fuera de eso la zona no tiene sustancia ¡Uh! ¿Vale? ¡Oh! ¡El primer niño! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale, vamos a plantar un colegio Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a plantar un colegio Playground Vale, nada, vamos a meter el playground Aquí cabe. Oh, maravilloso. Vale. Uh. Oh, vida nativa en Marte. Un triunfo de la misión especial y que nos den 50, o sea, 500 millones. Está bien. polvo. Ah, pues podemos determinar el área para que no se mueva mucho. Eh, vale, entonces esto se nos ha quedado ya aquí para... Hasta siempre. Vale, nada, vamos a volver. Y ya está. Para que no se nos quede por aquí. ¡Uf! ¡El meteorito! Vale. O sea, es que esta zona es eso. Está muy guay. Aquí tampoco está nada mal. Estoy un poquito más cerca, pero... ¡Uf! Habría que evaluarlo. Aquí no tengo independencia porque no tengo agua. Pero aquí sí. Aquí debería salir algo más de metal o de minerales raros. Bueno, ya lo veremos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, yo creo que seríamos bastante capaces ¿eh? de poder... Llegada hasta allí. Oh, vale. Vale, vale, vale. Guay, wow, el hecho de que tengamos ya niños en Marte es una pasada. Me encanta, me gusta mucho. Vale, vamos a sacar ya la universidad de Marte. Este Martian Education Vale, y vamos a meter también este en cola Sacamos 600 por sol, ¿eh? o sea, está muy bien No tardamos casi nada en sacarlos La verdad es que en ese sentido está muy bien la colonia que tenemos ya ¿Aquí estamos sacando mucha comida? Sí, creo de hecho diría que vamos en positivo. Ah, no. Uf. Vale. De hecho, vamos a volver a revisar esto. La, la velocidad de los drones nos da un poquito igual. La vamos a desencolar de aquí. Va, vamos a sacar este que sacamos más eh, gente aplicando. Y... y, y, y... Vale, y luego vamos a meter este. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque si no... Vale, perfecto. Vale. No va mal, no va mal, no va mal. Vale, vamos a meter un poquito, vamos a aumentar la capacidad. Si vamos a construir otro domus, vamos a aumentar la capacidad de... Trabajo en general Vale, aquí, esto está bien Aquí entiendo que esto también estará bien Vale Ok, vamos a hacer que Descargue ahí Eso es Y voy a meter turbinas de viento aquí Vale Vale Y está Aquí cabe Aquí sí. Y aquí sí nos ha quedado un puntito. Voy a meter aquí un... ¿Dónde está? Aquí. Ah, no. Ah, no, no, no. no. Vale, la vamos... Hemos... Están todas bien puestas. Vale, ok. Ya han llegado la gente. Ya ha llegado. Perfecto. Vale, ya hemos descargado todos Sí, sí, sí, sí Ya hemos descargado todos, perfecto Vale, está guay, eh Está guay, porque hay movimiento La gente viene y va No hay nadie Está todo el mundo viviendo, ¿no? Todo el mundo está en su casa Hay dos nacidos ya, eh En, en Marte, eso está muy bien Enfermería, vale. A ver si se puede apuntar la gente a la enfermería. De momento, parece que no. Es que necesitamos sacar muchísima comida, eh. Eso es un problemón. Oh, esto está bien Porque aquí ya hay gente Y estamos trabajando No Ahí Venga Opa Acabó la hora de trabajo Vale Vamos a meter otra Fungi De estas Estas, estas. Fungal farm Aquí Está todo conectado Vale Si lo plantamos aquí Hay que meter una tubería aquí, vale y un poquito de cable hasta aquí vale, perfecto, y con eso ya está conectado, maravilloso vale, ya han completado esa mejora tengo dudas, ¿eh? ¿qué hacemos? ¿metemos otro domus por aquí, en esta zona? ¿o, o qué? ¿meter otro domus? la verdad es que, Uf. Nos haría traer muchísima más gente, movilizarlo un montón, pero es eso, seguimos teniendo el puntito de... Ok, necesitamos construir en una zona, a ver el mapa. Esto no lo hemos desbloqueado, ¿qué nos queda? Ah, vale, el 99%, ya, en nada lo tenemos. A ver, nos esperamos y a ver qué tal. No tiene nada. No tiene nada. Es muy bueno. Vale, vamos a plantar. A ver, podemos plantar aquí ya directamente sacar los depósitos. Depósitos universales. Tufa from Vale. Vamos a. Y vosotros dos Aquí también Entonces este ya tiene ¿Cuántos? Cuatro Perfecto Vale, pues vamos a recoger los drones Y nos vamos a ir para allá A la aventura Hasta aquí Esperemos que no le pase nada Confío Además Voy a cogerme esto Voy a cogerme Tráeme ¿De todo? No, bueno, de todo no Vente aquí, tráeme metal Y el metal me lo vas a dejar Aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Además, este 13, 30 24, 30 Este no lo podemos liberar aún Vale, cargar de energía, vamos, genial, ¿no? Si sí, no se nos acaba... No, no, no, no. Estamos muy bien de energía, porque además aquí sacamos un montón. Nah, no, Y aquí el agua con estos no se nos va a acabar. ¡Uh! Vale, ok, vamos a... A ponerles la mejora para aumentar la productividad vale, perfecto además de esto, tenemos aquí vale, si tenemos aquí la enfermería ah, y aquí también, vale, vale perfecto es que estos son ah no, oficiales vale, y la penalización de que no trabajen en su sitio es brutal no tenemos por aquí una es esta, creo. No, no, no, no. Hay una de ellas que es. Oh. Hola. Pero son 4.000 Elon Musk. What? Economic change between Mars and Earth will be mostly in the form... pues Seguramente sí. Que. Que la.. El intercambio. Entre Marte y la Tierra será científico Sí No, me parece una locura el hecho de traernos O de llevar cosas de Marte a la Tierra Así De gratis Ya está, venga, despliega Vale Depots universales Vamos a aprovecharlos Vamos a aprovecharlos el terreno, vale, aquí está bien. Vamos a plantar otro a... aquí, venga. Y a partir de esto vamos a empezar a construir. ¿Podemos construir? Es buena pregunta. Podemos construir un... Eh... ¿Dónde está? Lo teníamos por aquí. Ah, no, aquí está. Vale, un dron Un poquito más. Y llega, ¿no? Vale. Sí que llega. Vamos a meter el, el Dronehook aquí. Vale, y tiene bastante... Vamos a meterlo... Esto es, esto es, esto es. Aquí, que llega bastante área. Y con esto podemos llegar... a ah, eh... Darle aquí, bueno, energía Sí, me entendéis Vale, perfecto Ah, oh, y no tiene Vale, necesitamos electricidad Entonces, ok Vale, vamos a montar granja de electricidad Aquí en esta zona una, dos, eh, acércate un poquito más. Ah, no, no. Tú acércate un poquito más. Un poquito más. Un, yo, vale, yo creo que ahora ya tienen. Vale, sí que llegan. <coughs> ok, y vamos a conectarlo directamente. Ah, vale, aquí. Hasta aquí y hasta aquí. Vale, bien, perfecto, ya está conectado. Ahora simplemente hay que llevarlo y ya está. Vale, eh, vale hazme otro viaje Bueno, de hecho, cárgame de ahí metales Y tráemelos para acá, porque ahí sí que hay metales Vale, vale, perfecto, bueno Estamos ya en ello Vamos moviéndonos, está bien Pua, Es que esta zona la vamos a, a explotar Pero muy fuerte 71% Es normal, está lejos, no pasa nada Un power accumulator Aquí nos vendría bien Primero, bueno, suministramos energía a, a piñón y luego ya veremos. Vale. Ah, espérate. Vale, eh, ahora. ¿Cómo vamos con la generación de comida? Bien, bien, bien, bien, bien. Está muy bien. Ya casi producimos lo equivalente a lo, al consumo. Está muy bien. Vale. Vale. ¿La escuela la hemos puesto ya? No, solo tenemos puesto el playground. Esto estaría muy interesante. Vale, bueno, de momento tenemos los dos niños. Buah, están petados. Vale, vamos a meter más... Vale, vamos a colocar esto aquí. Sí. Vale, ¿y qué más vamos a querer poner? Vale, esto está bien, porque si vamos a querer meter luego también otro DOOM, mmm, será necesario. Y, y va, va, vamos, vamos a ir metiendo ya cositas. Una tienda de arte... Como que nos da un poquito igual, ¿no? Dios, esto es enorme. Ah, oh, ¿la va aquí en el centro? Ah, oh, esto es maravilloso. Wow. Vale, vamos a meter Como casas, apartamentos Este apartamento nuevo no lo tenemos. Bueno, de hecho, vamos a esperarnos Con la investigación que estamos llevando Porque además esto es aquí Ah, no Me suena que lo teníamos por aquí en algún lugar Muy bien, es que esos son muy caras. Vale, vamos a encolar esta por tenerla ahí encolada ya. Y esta también está muy bien. Vale, vamos a encolar esta también. Vale. Con eso le dejamos claro. Esta ¿Dónde está? Porque como no sea una de estas que tenemos más o menos a medias... No. A lo mejor es una que no hemos llegado a una... A descubrir. No lo sé. Vale, esa nueva anomalía, ¿dónde está? Vale, vamos para allá. Sí, esta zona va a ser... Va a ser maravillosa claro y cuando pierde eso perdemos todo vale life support vamos a sacar un extractor de agua de aquí así ah, más o menos cerquita vale y la conectamos con los cables esto es vale perfecto y aquí vamos a aprovechar para poner los power accumulators aquí aprovechamos el espacio eso es como tiene que ser y vamos a sacar más paneles solares Vale, ahí está bien, ahí está perfecto, aquí está perfecto, y a este le podemos dar la vuelta y ponerlo aquí, vale, perfecto, maravilloso. Vamos a tirar un poquito el cable porque por aquí en esta recta iremos poniendo nuestro, nuestra generación de, de, de cables. Vale, sería lo suyo poder construir por aquí un domus. Pero eso lo vamos a dejar ya para el capítulo siguiente. Vamos a cargar uno. ¿A cuál de estos está cargado ya? Ninguno. Vaya. Ok. No pasa nada. Bueno, lo dejaremos para el futuro. Está muy bien, ella ¿eh? Ya vamos muy bien. Vale, nada, lo vamos a parar por aquí. Y nada, lo de siempre. Eh, estamos ya llegando... A construir, digamos, nuestro segundo emplazamiento. Aquí ya sí que tendremos acceso a metales raros. También tendremos a, a metales. Eh, y... y a, lo que haremos será transportar mucha materia de una, de una zona a otra. Por el momento estamos así. Y bueno, veremos a ver qué sale. Así que nada, lo de siempre. Recortar, seguimos en Twitter los dos. Tanto hoy como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También...